Este ejercicio que tenemos en pantalla consta de tres apartados. En el primero de ellos nos piden suponer que se fija un precio mínimo y por lo tanto hay que calcular el exceso de oferta, el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. En el segundo apartado, suponiendo que ese país se abra al comercio internacional, nos pide calcular cuántas unidades se importarían y finalmente eh, hemos de suponer que se fija un arancel y habrá que ver cuánto se importaría, cuál es la recaudación por el arancel y la pérdida de eficiencia del mismo. Bien, en primer lugar, cuando nos pide que consideremos un precio mínimo de 210 unidades, vemos que resolviendo el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que son el, la función de oferta y la función de demanda, vemos que... Si igualamos las cantidades, 10p menos 60 es igual a 12.000 menos 50p, por lo tanto 60p son 12.060, finalmente el precio de equilibrio son 201. Vemos, por tanto, que sí que tendría sentido un precio mínimo superior al precio de equilibrio, puesto que si fuese un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio no tendría ningún efecto y se llegaría directamente al precio de equilibrio. Bien, con ese precio de equilibrio de 201, la cantidad de equilibrio sustituyendo, ya sea en la oferta, ya sea en la demanda, yo he optado por sustituir en la, en la oferta. Vemos que 10 por 201 menos 60 son 1950. 1950 unidades de productos son las que se van a intercambiar en el mercado de ese bien. A un precio de 201. Pero si fijamos el precio mínimo, ahora... A ese 210 los productores nacionales estarán dispuestos a vender una cantidad mayor, mientras que los consumidores a un precio mayor pues estarán dispuestos a adquirir una cantidad menor. Tendremos que sustituir, por tanto, tanto en la demanda como en la oferta, ese precio de 210 para ver estas cantidades. Si lo hacemos con los consumidores en la demanda, la cantidad demandada será, era 12.000 menos 50p, pues ahora será 12.000 menos 50 por 210, son 1.500 unidades las que querrán adquirir a ese precio mientras que los productores a ese precio de eh, 210 desearán ofertar conforme a su función de oferta, 10 por P menos 60, es decir, 10 por 210 menos 60 igual a 2.040 unidades. Vemos, por tanto, en el gráfico que hay una diferencia entre lo que los productores desean ofertar y lo que los consumidores desean adquirir. Hay un exceso de oferta, una diferencia de 540 unidades de producto. 2.040 menos 1.500 igual a 540. Bien, ¿cuánto es el excedente de los consumidores? El excedente de los consumidores, eh, conceptualmente, es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan los consumidores. Están dispuestos a pagar conforme a su función de demanda. Lo que pagan es 210. Por lo tanto, tenemos ese triángulo... Eh, cuya área, pues calculamos base por altura partido por 2. La base son 1.500, la altura son 240 menos 210. De ahí que os haya puesto directamente ahí un 30. Partido por 2, 22.500 unidades monetarias. ¿El excedente de los productores? El excedente de los productores tiene una forma que ya no es un triángulo porque los consumidores eh, a ese precio de 210, solo están dispuestos a, a adquirir 1500 unidades, por lo tanto, no sigue ese triángulo que, que se estaba formando ahí, sino que solo llega hasta el 1500. Para calcularlo, este trapecio, pues podemos, hay varias formas de hacerlo. Yo voy a recurrir al área de este rectángulo más el área del triángulo que queda por debajo. El área de un rectángulo es lado por lado... ¿No? Y el del triángulo base a ser por altura partido por 2. Pero para calcularlo necesitamos saber este punto de aquí. Este punto de aquí es el valor del precio en la función de oferta cuando la cantidad es 150. Luego si sustituimos en la función de oferta, que es q igual a 10p menos 60, el valor de la cantidad, que son 1500, pues 1500 es igual a 10p menos 60. 10 pesos son 1560, el precio son 156. Luego el valor del precio para ese punto, el valor en el eje de ordenadas es 156. Ahora ya sí, ya tenemos el rectángulo arriba y el triángulo abajo. Podemos calcularlo. El excedente de los productores será el área del rectángulo, que es lado por lado, que son 1500, el lado del de, de eje de acisas por la altura, que son 210 menos, 56, menos 156, es decir, 54. Más el área del triángulo de abajo, que es cuya base es 1500 y la altura es 156 menos 6. Base por altura partido por 2, 1500 por 150, entre 2. Esto es 81.000 del rectángulo más 112.500 del triángulo. En total el excedente de los productores vale 193.500 unidades monetarias. A continuación en el apartado B nos pide que nos olvidemos de ese precio mínimo y que supongamos que ese país se abre al comercio internacional, siendo el precio internacional 150. Y nos pide calcular cuántas unidades de ese bien se importarán. Bien, al precio 150 va a ocurrir que los productores nacionales solo están dispuestos a ofertar 10 por P menos 60, es decir, 10 por 150 menos 60, 1440 unidades. Sin embargo, los consumidores nacionales, conforme a su función de demanda que conocemos del enunciado desde el primer momento, son 12.000 menos 50 P. Si sustituimos en la P este valor 150, tenemos que 12.000 menos 50 por 150, 4.500 unidades. Por lo tanto... A ese precio de 150 los consumidores desean adquirir 4.500 unidades, eh, mientras que los, los productores solo están dispuestos a ofertar 1.440. La diferencia son las importaciones que son 3.060. Bien. En el apartado 12 nos pide suponer que se pone un arancel de 10 unidades monetarias. Y calcular cuánto se importaría la recaudación por el arancel y la pérdida de eficiencia. Un arancel es un impuesto a la importación que lo que hace es que en la frontera los bienes tenga, pasen a un precio superior. Si el precio internacional es 150 por cada unidad, tienen que pagar 10, pues el precio se convierte en 160, el precio de entrada en el país. Bien, a ese precio 160, los productores nacionales están dispuestos a ofertar una cantidad mayor, que será en este caso 1.540. Los consumidores nacionales estarán dispuestos a adquirir una cantidad menor, puesto que es el precio mayor. Pues si sustituimos en la fundación de demanda, tenemos 12.000 menos 50 por 160, son 4.000 unidades. Si desean adquirir 4.000 y los productores nacionales desean ofertar 1.540, el resto lo cubrimos con importaciones. 4.000 menos 1.540 son 2.460 unidades. Esas son las importaciones que vamos a realizar una vez que está establecido el arancel. Otra pregunta que nos hace en este apartado C es ¿cuánto sería la recaudación arancelaria? Y eso es muy fácil de calcular, puesto que si importamos 2.460 unidades y cada una de ellas paga 10, pues el, es el resultado de multiplicar 2.460 por 10, 24.600 unidades monetarias. Bien, antes teníamos un excedente de los consumidores como este que estamos viendo en pantalla, antes del arancel. Y después del arancel eh, se ve reducido hasta este triángulo más pequeño, porque el precio ha subido y los consumidores adquieren menos unidades. Ahora el excedente de los consumidores es base, que son un 4.000 por la altura, 240 menos 160, que son 80, entre 2, 160.000 unidades monetarias. Vemos que tenemos ahí el, el excedente de los consumidores, la recaudación arancelaria y ahora vemos el excedente de los productores que había anteriormente. Ahora, como el precio ha crecido, pues vamos a observar que aumenta, aumenta en esa franja horizontal, de tal forma que ahora los productores venden más y lo hacen a un precio mayor. Son los dos motivos por los cuales ese excedente de los productores ha crecido. Eh, para calcularlo, pues simplemente es el área de un triángulo, base por altura partido por 2. La base son 1540, la altura son 154, que es la diferencia entre y 154, eh, dividido entre 2, 118.580. Y vemos que quedan ahí unas áreas, esas áreas negras que parpadean, que no que formaban inicialmente parte del excedente de los consumidores, pero ahora ya han dejado de formar parte del excedente de los consumidores y no han pasado a formar parte ni del excedente de los productores ni de la recaudación arancelaria. Es decir, que es como si se hubieran perdido, como si se hubieran evaporado. Esa es la pérdida de eficiencia del arancel. ¿Cómo lo calculamos? Pues como son los triángulos, pues base por altura partido por dos para cada uno de ellos. Es decir, 100, que es la diferencia entre 1540 y 1440 por altura, que son 10, partido por 2, más 500, que es la diferencia entre 4.500 y 4.000, por altura, que son 10, partido por 2, y eso nos da 3.000 unidades monetarias. Esa es la pérdida de eficiencia del arancel.